Lo primero que se nos pasa por la cabeza cuando queremos aprender algo, es buscarlo por internet. Esto pasa igual con la programación, y por eso hoy les traigo el top 5 páginas para aprender programación. Número 5 Aprender a Aprenderaprogramar.com Esta página, siendo una de las más completas en cuanto a contenidos y cursos, ayuda mucho a todos aquellos que lo que quieren es profundizar en algún lenguaje. Tiene cursos desde pseudocódigo, pasando por programación web, hasta algunos lenguajes de nivel intermedio. Muy recomendable si quieres aprender y profundizar en algún lenguaje. Número 4 Desarrolloweb.com Una página especializada en programación web. Te enseña de una manera didáctica y por secciones. Te ayuda a comprender cómo es una página web y desarrollar una. Es una muy buena página pero no es recomendable para desarrolladores que no quieren ser webmaster Número 3 Code Combat Esta página es una de las más interactivas de todo el top Te enseña a escribir código orientado a objetos dándoles órdenes a tu personaje Es un juego para aprender a programar Te puede enseñar JavaScript, Python, CoffeeScript o Lua Es aconsejable para aquellos que quieran iniciarse en la programación de una manera divertida Número 2 Code Academy Lo que hace esta página especial con respecto a las otras es la manera en que te enseña. Lo hace con mucho dinamismo y te da la posibilidad de correr tu script en la misma página web. Posee una gran cantidad de cursos, los cuales se dividen principalmente en desarrollo de web, programación general y aplicaciones web. Número 1 Solo Learn esta se encuentra en el número 1 porque además de tener bastantes cursos, también puedes aprender desde el español. Asimismo, puedes descargar su aplicación en tu teléfono y bajarte todos los cursos para avanzar en ellos aunque no tengas conexión a internet. Solo Learn te enseña dividiendo los lenguajes de programación en secciones, haciéndolo más fácil de aprender. Gracias por ver y hasta la próxima.